¿Sabías que el 90% del tiempo que un usuario dedica a internet en su móvil lo hace a través de las apps? Quédate y te cuento cómo sacarle el máximo partido a este canal para reforzar tu estrategia de marketing. Hola, soy Raquel, responsable de AdOps en ONIAD y en este vídeo te cuento qué es la publicidad programática en aplicaciones, cuáles son sus beneficios y tips para lanzar tu campaña. Vamos a ello. ¿Qué es la publicidad programática en aplicaciones? ¿Son los anuncios automatizados en aplicaciones móviles mediante banners? anuncios multimedia y anuncios intersticiales. El formato más frecuente de la publicidad en apps es el display. No obstante, también podemos encontrarnos anuncios de vídeo y audio. Este tipo de campañas puede marcar la diferencia en tu estrategia de marketing. ¿Quieres conocer sus beneficios? Te cuento tres. El primero, accesibilidad. Para los usuarios, el acceso a internet a través del móvil es muy cómodo, ya que se puede hacer en cualquier sitio y en cualquier momento. Lo que significa que tu campaña tendrá gran visibilidad entre tu target. El segundo es variedad. El mercado de las apps es prácticamente infinito. Además, existen aplicaciones para todos y para todo, ya sean en versión nativa, híbridas o web. De esta manera podrás customizar al máximo el contenido de tu anuncio. Tercero, Cross device. Esta funcionalidad es clave ya que permite localizar a un usuario independientemente del dispositivo que esté utilizando. Así, puedes reimpactar a tu público objetivo a través de su ordenador, móvil y tablet. Ahora que conoces los beneficios de este canal, te cuento dos tips para aprovecharlos al máximo. Por un lado, aprovecha las opciones de segmentación. Al igual que en display, tienes infinidad de posibilidades para afinar tu target. Recuerda tener en cuenta todas las opciones, como por ejemplo, crear listas de apps, elegir una geográfica, el idioma, sistema operativo e incluso compañía telefónica. Por otro lado, saca partido a tus banners. Revisa cuáles son los formatos con más visibilidad para incluirlos en tu campaña. Aparte de los tamaños más comunes en display, no olvides incluir dos exclusivos para aplicaciones, el 320x100 y el 320x50 píxeles. Ya sabes todo lo que tienes que tener en cuenta para conquistar la publicidad en apps. Si estás interesado en lanzar tu campaña de publicidad programática en aplicaciones, haz clic en el enlace del primer comentario. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!